No importa lo que digan de tu amor Pues aquí estoy Con un corazón limpio y puro ante ti Para muchos no soy lo que tú haces en mí Gracias por tu eterno existir Por todo lo que tú has hecho y puesto en mí Sin ti no sé dónde estaría hoy Señor Estaría perdido en el mundo Me eliges a mí como hijo tuyo. Me amas a mí a pesar de mis errores. Me eliges a mí a pesar de lo que soy. Porque así es tu amor. Me eliges a mí. Doy gracias por tu eterno amor oh, oh, oh, oh. Gracias por tu eterno amor